Terminamos la reunión junto con todos los representantes de esta Junta Provincial de Seguridad que es una junta que tiene que ver con la representación institucional de todos quienes hoy tenemos responsabilidad respecto a dar respuestas efectivas a la ciudadanía desde el Poder Legislativo, desde el Poder Judicial y desde el Poder Ejecutivo. Fue una charla sobre distintas cuestiones. Nosotros siempre planteamos que este no es un espacio de interpelación de un poder al otro, sino que es un espacio de construcción de un diálogo efectivo. ¿Qué rol y qué aporte se puede hacer de cada uno de los lugares para que las respuestas sean más rápidas y más efectivas? Así que hoy, por supuesto, que siempre hay diferentes puntos de vista, diferentes criterios, se charló sobre eso, pero decidimos... <coughs> plantear vamos a hacer mesas de trabajo específicas respecto a los temas que se fueron abordando en la anterior reunión y en esta para ahí en esa mesa específica con la representación de los tres, este, de los tres poderes eh, ver qué aporte se hace de cada uno para fortalecer ese mecanismo que tiene que ver con desde el abordaje integral de las violencias a cuestiones más puntuales de, que el Ministerio Público de la Acusación propone y algunas cuestiones a nivel legislativo, de proyectos que están y de proyectos que podrían hacerse. Así que eh, para nosotros el balance fue positivo porque además eh, hay una decisión muy, muy clara de nuestro gobernador de avanzar eh, en estos temas. Por ejemplo, hablábamos de el edificio, eh, del edificio de, para el sistema federal acusatorio en la ciudad de Rosario, una gestión que inició el gobernador en persona en septiembre del año pasado, que hoy ya lo tenemos... Eh, adjudicado y que allí como va a funcionar también conjuntamente eh, áreas eh, en, de la provincia, el Ministerio Público de la Acusación pero también áreas del Poder Ejecutivo eh, Provincial vinculadas a la temática el gobernador tomó la decisión de conformar una unidad ejecutora con representación de distintos ministerios para avanzar en las obras que es necesario hacer para poner en marcha rápidamente esto si vemos esto con Todas las cuestiones que se están llevando adelante de obras, que hay un tema que hoy estuvo presente, el tema de las cárceles, el tema de la alcaidía, obras que ya tienen un 80, en algunos casos un 80% de, de ejecución, otras eh, que, están, eh, que están avanzando, pero hay una decisión en esto de que, eh, del gobernador y de todo el equipo de que hay un lugar donde quienes delinquen no tienen que estar, que es en la calle, y que eso tiene que ver con una respuesta a la ciudadanía. Hubo un planteo eh, y hubo eh, distintos puntos de vista que compartimos entre todos, porque hay muchas coincidencias, en esta reunión hubo muchas coincidencias, no solamente del diagnóstico, sino muchas coincidencias respecto al nivel de respuesta y a la respuesta se tiene que dar. En ese sentido... Eh, hay, hay Cuando se habla de la cuestión social, hay una decisión muy fuerte y clara de nuestro gobernador de trabajar en todo lo que tenga que ver con la inclusión social. Y entonces mencionábamos, a ver, cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida de las personas y que también hacen a la seguridad. Cuando se planteó la cuestión del de, eh, debate por el presupuesto y las diferencias a fines del año pasado, una de las cuestiones que se planteaba desde la oposición eran más fondos para la ciudad de Santa Fe y de Rosario. Entonces el gobernador con cada uno de los intendentes acordó, tenemos que dar una respuesta en el tema de seguridad y una de las cuestiones vinculadas a la prevención de seguridad es la iluminación, por eso se hizo un acuerdo específico que tiene que ver con la provisión de luminarias LED. Lo que tiene que ver con la planta potabilizadora de agua, con infraestructura social básica, todo esto también hace a dar una respuesta en esos términos y de inclusión social.